Y ahí viene el.. Para allá voy. Para allá voy. Vamos ahí donde la. Vamos ahí donde lanza la última. Ah, no, avanzó seguida. Ah, lanzó cuatro, ahí está la más cerca. ¡Marica! ¡Le destruyeron el helicóptero! ¡Está en 60%! ¡No sé si fue un Sniper! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de una! ¡Rápido, que hay un Próximo, helicóptero! ¡Rápido, que hay un helicóptero! ¡Rápido, que hay un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Marco! ¡Un helicóptero! ¡Eh! ¡50! Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. The airdrop is coming. Ah, dale, dale, dale. el 4. Ah, ya. nos Están disparando. Sí, no están dando, weón. Está allá adelante, eso. Vamos, o qué? No, ah, weón, no. Marque. ¡Oh! Enemy, the enemy. ¡Oh! ¡Oh! Ah, qué huevua, puta, me lo robó Qué bueno ese wey. <risa> Pal de arrebatar los dos. Viene un carro. ¿Dónde? Ah, no, es de este man. Ahí hay uno, ahí hay uno por donde está zarco zarco, zarco, zarco, ahí uno, tiene. Ahora ya, ahora ya, ya lo vi. Ahí hay un helicóptero, helicóptero. Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Ya lo maté, lo maté, lo maté. Se lanzó uno por, por allá, hay por uno por allá, allá, cayó uno, cayó uno allá, cayó uno allá, cayó uno allá. Cayó uno allá. En, en el último viaje. Muerto, muerto. Venga, necesito ese aerotransportador para volar. A ver si no se destruye antes de que llegue. ¿A dónde hubiera acabado ese aerotransportador? Bien. Venga, hey, por aquí cayó, venga. Dice que estoy buscando Vaya, una torre. Ya ya, ya, ya, ya, que hay una torre. Tor ¡Ay, me mató! Tank, ahí, no, está, no, ahí está, no, Marta, ahí está, mato, no. ahí está. Métele, métele. No me lo tengo mal Ahí racimo. adelante. si sí, ahí lo lanzaron. A ver, oyendo un carro, oyendo un carro, oyendo un. Yeah, yeah. Yeah. Ah, ya los vi. Marica están aquí, pero no veo. Ahí está, ahí abajo, Va. rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, bajen, bajen, bajen Está ahí, está por ahí, está por ahí, por la vía No lo veo, me tiene los árboles tapados Buena, buena, buena <ríe> Hay otro, hay otro, ¿Qué? Okay. Venga, ¿quién es el que tiene el... Este... Y de Besu Lance ese aerotransportador Por aquí, vea Para saltar, para caer en la... En, en los abanicos, en los... ¿Cómo llaman esos? Estoy lejos de zona ya, mano Se ha venido el internet, weón. Venga, venga, lance el aerotransportador, transportador, perro. Pero por acá, vea. The airdrop is Caigo en zona o qué pedo? Como quiera, perro, no sé. Ah, ya no alcanza a caer en. Lance el aéreo, lance el aéreo, lance el aéreo. Pero más abajo, más abajo. Por acá. Ay, ¿dónde lo lanzó? ¿Qué más será que no entiende español? sí. <risa> Tengo gente acá arriba acá. El Gracias, de el estudio Le el el a All right, all right. Hmm. Ah! left nome, laggio. Double in El airdrop is ay, me espaldearon weón. Están los dos. Ayuda, viene, ayuda, viene, Ya lo vi, ya lo vi. Están los dos, los, los dos. los dos. Maricas, Se me. Acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene. Venga, venga para la zona, venga para la zona. Ahora no sé si tengo uno atrás o. ¿Tiene el aerotransportador perro? Lance el área No, este marica se va a quedar. No, no. no, baila. Que no sé qué carajo juega hacer allá. No, me quedaron dos contra mí solo. Y yo con escopeta ahorita y estos males Me van a escoger, me van a. Toca jugar es inteligente aquí ahorita. Hágale que con ese. Pues si ese redobinar les gana. Pero tengo escopeta. Cámbiala ahí en, ese, en esa cajita. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí viene, ahí viene. Venga. Venga. Ah. <risa> Quedó grabada, perro. ¡Sí, <laughs> que <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>